Hola amigos, bienvenidos un día más. Hoy os voy a hablar de una herramienta que os va a molar un montón porque yo la uso todos los días. ¿Estáis acostumbrados a hacer videoconferencias con clientes, con proveedores o con algún partner, incluso con vuestros amigos? ¿Verdad que os volvéis locos cuando el tío se tiene que instalar el Skype... Eh, que si no le funciona Google Hangouts, que si tiene que instalarse no sé qué programa que no conoce o lo tienes que instalar tú. Es toda una pérdida de tiempo y una fuente monumental de problemas. Y encima nos pasa esto con clientes y con proveedores en los momentos más delicados. No podemos dejar en manos de estas herramientas que una conferencia empiece tarde y perdamos el tiempo. Nosotros hemos encontrado la solución perfecta, que es hacer videoconferencias sin tener que instalarse ningún programa. La herramienta se llama Webby. Sí, la podéis encontrar en webby.com. Y como vais a ver a continuación, solo tienes que meterte, que se meta la otra persona y además, siempre puedes mantener la misma dirección web. O sea, que si te haces un Webby para tu empresa, siempre podrás conectarte a esa sala y mantener la dirección sin tener que cada vez usar una distinta y volverte loco. Así que, sin más, ¡vamos a probarlo! ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. ¡Inscríbete ya! Bueno, como os podéis imaginar, el vídeo de hoy va a ser muy cortito porque precisamente esta herramienta es súper sencilla de usar. Como veis, ya estoy en whereby.com. Nada, aquí simplemente es la página desde donde podéis entrar a la herramienta que como os digo no tenéis que instalar, ¿eh? solamente tenéis que usarla en cualquier navegador. Yo ahora por ejemplo estoy en Firefox. Mirad, os enseño el modelo de precios que tienen. Tienen aquí como una suscripción de 60 dólares, otra de 10 dólares y otra gratuita. ¿En qué consiste esto? Pues bien, por un lado están los usuarios y por otro lado los meeting rooms, las salas. Y esta es la clave de la jugada, porque nosotros vamos a tener una sala propia que va a ser una sala permanente, es decir, no le vamos a cambiar el nombre, simplemente la tendremos disponible cuando nosotros queramos y tenemos un usuario esto significa que por nuestra parte, nosotros nos podemos conectar, en teoría, una persona con nuestro correo electrónico, pero pueden entrar varias personas a la sala, ¿vale? Aquí en los detalles lo podemos ver, hasta cuatro participantes, es decir, que con una sala, por ejemplo, para nuestra empresa, normalmente sería suficiente si es una empresa pequeñita o si somos autónomos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre tener una sala o tener varias es que puede haber varias conversaciones al mismo tiempo. Es igual que las salas de reunión de tu empresa. Si tienes tres, bueno, pues podrá haber tres reuniones. Pero, en cada reunión habrá hasta cuatro participantes, en este caso creo que se puede algo hasta 12 participantes. Bueno, pues genial, entiendo que es porque cada sala te permite cuatro, nada más. Otra cosita interesante es que se puede acceder tanto desde ordenador como desde móvil, y en todas las posibilidades, en Business, en Pro en Free, tienes la opción de poner un nombre a la sala. Nosotros hemos creado, nos hemos registrado, ya veréis que es un segundito, y hemos creado una sala que se llama Brico Marketing, y Aquí estoy, ya estoy dentro. Mirad, pone barra brico marketing, ¿vale? Y simplemente con whereby.com barra brico marketing podéis acceder a mi sala. Aquí te lo pone, ¿veis? Comparte este link para empezar la reunión. Whereby.com barra brico marketing. Es súper sencillo. Y si empezáramos la. Bueno, de hecho ya ha ya he empezado la conversación, solo que no hay nadie más. Aquí abajo tengo la, la cámara que la puedo quitar. El micro que se puede mutear para compartir pantalla, el chat, etcétera, y para ver la gente que hay y para salir. Si es que no necesitamos nada más, con esto es más que suficiente. Y os lo digo, funciona súper bien. Nuestra experiencia es que falla bastante menos que otras herramientas y la verdad es que mm, rara vez nos da problemas. Es súper ligero y eso hace que sea muy sencillo de usar. Eso sí, no te libras de que si tienes una mala conexión a internet, evidentemente puede tener problemas pues exactamente igual que en cualquier otra herramienta o encuestas videollamadas del WhatsApp, WhatsApp, o de line o de lo que sea bueno y esto ha sido todo espero que os haya gustado Webby y que lo probéis Y nos dejéis vuestros comentarios en las redes sociales si estáis en youtube dadle a la campanita y seguidnos y si estáis en cualquier otra por favor dejadnos vuestros comentarios que son súper importantes y si queréis que usemos alguna herramienta y la probemos para descubrírsela a los demás de la comunidad no dudéis en ponerlo por ahí o mandarnos un privado nos vemos muy pronto hasta ahora